que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo se aprende con el tiempo y en el camino. El estilo, el criterio, las reglas de urbanidad, las normas y reglas de buenas maneras, todo eso se aprende con el tiempo y en el camino, porque nadie, nadie nace sabiendo. Hay que aprender. Veamos, primero que nada, la presentación. Cuando un anfitrión o alguien va a presentar a una persona con otra primero la persona de mayor rango es quien va a recibir al presentado o a la presentada no importa que sea hombre o mujer si es de rango mayor y superior lo mismo hombre que mujer es presentado a y se dice señor fulano me permito presentarle a usted al señor fulano de talo o a la señorita Tanitado. Y, y va usted a usted añadir un poquito de esas cosas. Este señor, el, el, el señor Fulano, es el director de esa empresa. Señor, señor director, le voy a, me voy a permitir presentar a usted, presentar con usted a Don Guillermo, que es un joven egresado de la ITAM y que está muy interesado en conversar con usted para ver si puede colaborar con usted. o bien me voy a permitir prestar con usted a la señorita tal, que es una egresada de la Ibero, que tiene una maestría en, en mercadeo y que puede ser interesante para usted conocerla y hasta ahí lo dejamos y ya que se entienden entre ellos, pero siempre siempre a la persona de mayor rango es a quienes le van a ser presentadas las demás personas, ahora si todos son de rangos iguales entonces la mujer es la que ocupa ese rango superior y siempre será la señora o señorita, señorita señora o señorita, me voy a permitir, a permitir presentarle a usted a mi amigo o a mi amiga tal, pero es la, si es una mujer, es la de mayor rango, es quien va a recibir las presentaciones. Pero lo mismo en casa que en un restaurante, si estamos reunidos para comer o cenar, la distribución en la mesa es algo muy, muy importante. Lo mismo si es una mesa redonda, que si es una mesa rectangular Hay extremos En un extremo va a estar La persona de mayor rango, no importa Si es mayor, si es hombre o mujer Y en el otro extremo, el anfitrión o anfitriona Ambos van a estar Frente a frente Y el anfitrión o anfitriona Será quien esté haciendo las, las debidas Presentaciones Siempre explicando un poco De quién es quién No puedo usted o, es decir, el, el presentador lo puede decir, don X, le presento a la señorita Y. No, no, no, no, no. Don X, y usted dirigirse a quien se tenga que dirigir, son dos tres, o es una mesa. Don X es nuestro anfitrión o es nuestro nuevo director corporativo, egresado de tal y tal, ha tenido tal experiencia. Don Guillermo le voy a, a prestar a usted a, a el joven Roberto. Quien es un egresado de la ITAM y tiene una maestría en esto y esto y está, acaba de entrar a colaborar con nosotros. O bien, y la señorita tal es, es, tiene su currículum así, es una egresada de tal escuela y tiene tal preparación. Y lo mismo va a ser con todas las personas que están en la mesa para conversar. Lo mismo para conversar nada más, para tomar un café, para tomar una copa, para cenar o para comer. Pero las presentaciones tienen que ser muy claras. Si, la persona que, si a usted le están presentando a un grupo de personas y usted no entiende el nombre, usted tiene todo el derecho de decir, perdone, no entendí su nombre, ¿me puede repetir su nombre? Y es muy conveniente que todos los que están ahí presentes se aprendan de inmediato los nombres de todos los que están ahí en ese, en ese pequeño núcleo. Eso es importantísimo, es de muy buena educación sabérselos y es de muy, muy poca y muy mala educación, olvidarlo y decir, ay, perdón, se me olvidó su nombre, señorita, ¿cuál es su nombre para presentarla? No, se tiene que conocerlos y tiene y tenemos todos obligación de aprender los, los nombres de todos cuando estamos en un grupo así, porque si no, caeríamos en un error <coughs> imperdonable. <coughs> Uno de esos errores que nos dejan marcados para siempre, que son un tache, muy grande en nuestros expedientes. Y aún la vida en redes, yo supongo que en la vida en redes también uno tiene que añadir, si uno va a hacer un Zoom con varias personas, uno tiene que añadir unos ciertos datos geográficos y los nombres muy claros de las personas que van a participar en el Zoom o en la reunión virtual. Pero estas son las normas que no se pueden perder, porque lo mismo es un Zoom que una, que una reunión alrededor de una mesa para conversar en conversar y tomar unos bocadillos, es exactamente igual, las, las normas no cambian, son, siguen siendo las mismas, los nombres tienen que ser muy claros, el presentador tiene que decir a la persona mayor rango, Señora de, señor de mayor rango, voy a per permitir presentar con usted a tal persona y añadir obviamente el nombre y los datos biográficos y los datos curriculares de quien está siendo presentado y además también es obligatorio, verdaderamente obligatorio que la persona de mayor rango a quien le van a ser presentadas todas las demás personas se le presente antes a todos incluyendo y añadiendo sus datos biográficos y sobre todo sus datos curriculares y por qué es él quien va a recibir las presentaciones porque es el nuevo director porque es el nuevo gerente porque es el nuevo socio ...porque es el nuevo presidente... ...o porque es el nuevo dueño de la compañía... ...así, así de sencillo... ...y en cuanto a... ...las disposiciones en la mesa... ...recuerde usted... ...que... ...aquí va la persona de mayor rango... ...y enfrente va el anfitrión... ...y a la derecha... ...va la persona más importante... ...que le siga en rango... ...o en edad... ...o bien la única dama... ...si es que hay una dama, una chica, una señora presente en la reunión, si es la única esa va a la derecha de la persona importante de la reunión esas son las normas del acomodo que no deben perderse nunca de vista muchachos, que les vaya muy bien ha sido un gusto estar con ustedes y vamos a seguir recordando las cosas que nos son importantes para siempre ser personas con estilo, y recuerden ustedes que el estilo no es genérico no es hombres con estilo y nada más es hombres y mujeres con estilo. El estilo es de todos y para todos. Las mujeres son todavía aún más estilosas que los hombres. No se le olvide. Pero también, chicas, a ustedes también se les pueden olvidar cuáles son estas normas. Y hay que recordarlas y tenerlas siempre presentes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan buenos días, que tengan buenas noches, que tengan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Y que siempre les acompañe a ustedes la dicha y la prosperidad.